¿Qué tal futuro luchador social? Te saludo desde Extapaluca en el Estado de México. Mi nombre es Jesús Guzmán y mi profesión es ser CTO de Identidad y Biodiversidad y de igual Entrepreneur. El programa Despierta tu Luchador Social me ayudó a cambiar mi perspectiva sobre mí mismo, sobre el dinero, sobre el miedo, sobre muchos aspectos de mi vida, pero en especial sobre lo que hago, que es el emprendimiento y el emprendimiento social me ayudó a ver cómo puedo impactar y actuar incluso en mi comunidad. Por ello te invito a formar parte de la siguiente edición del programa Despierta a tu luchador. ¿Qué esperas? Aplica la convocatoria. Haz tú la diferencia y despierta a ese luchador social.